Buenas, pro hackers. Somos Luis y Alex y esto es App Review. Resulta que como pedimos comentarios de apps y demás tío, eh, Antonio nos ha pedido que hagamos una review de supongo que será su app, ¿vale? Entonces aquí podéis leer abajo el comentario y de nuevo recordaros que si ponéis un comentario con vuestra aplicación, con vuestra eh, web, haremos una review de ella. Ni siquiera nos hemos metido en la App Store, vamos a ir directamente al nombre que se llama Britzy, no, Britzy no, mm. La verdad es que el nombre... Oh, el nombre... El nombre ya da problemas, tío. B-R-I-D-Z-I, vamos allá. Vale. Pero pues si no pone ni siquiera en el título de qué va. A ver, brici Ah, aquí dices de subtítulo claro, justo título, abajo. ¿vale, título? vale, vale, vale. Me imagino que lo que quieren meter son diferentes features en cada ah, una de estas. picture bah. it. Yo creo que esto pasa. Share it. Se trata del de es que primer no chat exclusivo de boda disponible para iPhone y otros smartphones. No existe costos por, su, por usar esta aplicación, por enviar mensajes uh, ni recibirlos, salvo vaya Tocho, nene, vaya Tocho. Si tienes que explicar tanto lo que hace tu aplicación, mmm, creo que vamos por mal. Bueno, bueno, bueno, el caso pero es que bueno. se puede haber metido por, por ASO, pero cuando metemos tanto volumen de texto por ASO, mm -hmm. lo ideal es separarlo, o sea, Es decir, poner unos highlights, Oxigenarlo unos highlights un poquito. titulares exacto. y bullet points. Y después, abajo. Y bueno, vamos a meternos ya a reseñas que decías, ¿no? Vale, venga, vamos a ver. Versión actual: cero mm, reseñas. Vale, y todas Toda las, las versiones: versiones? cero reseñas. ¡Oh! Ah, ¡Una! De medio oficial. <ríe> de medio que vamos a App hacer. Muy completa, de fácil manejo, de rápida inscripción y muy fluida cuando la estás usando. Muy, muy recomendable. recomendable. Más, plus, más, plus, más, plus, más. Plus. Huele bueno, un poquito Antonio, sabemos que ha sido <risa> tú Por lo menos dile a todos tus amigos y a todos los que te conocen y que, que te quieren ¿eh? que suban una app ¿eh? Ostras, una review o lo que sea ya está 23 de octubre de 2015 uh, Y papi, tienes papi, una, papi, review, papi. una review uh. Una review Instalar Vamos allá Abrimos Vale Uh uh uh Eh de... no sé, no sé, no sé. no sé, Es que tú dale y luego sí, le doy yo, ¿vale? No sé. Tú dale primero y luego lo doy yo Britzy quiere enviarte notificaciones ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo me vas a llamar? ¿Qué me vas a decir? No, no. no. Primero ya... Vale, no. Vale, vale. ¿Tú? Antes de seguir, déjame contar. Eh, el meter el pop-up de, de push notification, el primero, de todas las pruebas que he hecho y que se han hecho en el mercado, tiene el mayor porcentaje de apertura. Entonces, mm. No mola a nivel de producto y te entiendo, mm. pero a nivel de porcentaje de gente que acepta el mm. permitir, tío... A mí me ha gustado, tengo que decirte. A mí que me lo preguntes directamente sin saber por qué... Ya me, me suena raro. Llámame, llámame exigente. Creo que la geolocalización también está bastante penalizada ahora, así que dar razones por las que utilizar la geolocalización. Lo que tendrías que potenciar por encima de todo es el registro. El registro en fin, Primera ya. visita, registro. Ya se ha abierto más veces esa app, vamos directamente al login, si es que fuera necesario, porque lo tienes almacenado, ¿no? ¡Pum! ¡Regístrate! Vale, mmm, interesante. Uf, no sé. Venga, vamos allá, vamos a completar esto Tengo <ríe> con es mensajes curiosos ¡Echar ah, vale. foto! Ey, bueno, Echar bueno, bueno, foto, bueno, bueno. vale, vale Es que yo no Me he entendido temo. que eso era para la foto Me temo, bueno, yo sí, yo sí que lo he entendido, mm. tío Es un con una foto mm. con tu avatar Bueno, bueno yo lo no que... no pondría más que a máscara Pone bueno, un... una silueta de una tía, yo qué sé Este es el foco, pues bien, una siluetita de una chica Usando foto, <ríe> vale Por favor, espera ¡Por ¡Oh, regi-! ¡Oh! Ok, o sea, vamos a ver, vamos a sí, ver sí, No, no, no tranquilo, tranquilo, tranquilo Me acabas de registrar, has cogido mis datos todos, te los he dado, te he dado mi contraseña, te he dado mi email, te he dado todo Y tú me dices, te has registrado Esfuerzo máximo, eh, por cierto Y te dejo ahí tirado, o sea, quiero decir, te dejo tirado ahí el formulario mm. Y yo tengo que volver aquí, y me haces volver a meter mi nick Autenticar, autentificar O sea, yo creo que esto, esto, esto es tropical tío. Mm. La historia está en, esto tío, te cuento lo que suele pasar Esto es lo que ha pasado <risa> No me cuentes la historia En cualquier caso, tío, hay más de la mitad de la pantalla sin conversaciones recientes. Mm. O sea, yo lo de dejar espacios en blanco así, eh, me mola. Si me metes una cajita así, me dices, aquí irán tus conversaciones, ¿no? O algo así, ¿no? Pero me estoy diciendo, no tienes amigos ni amigas. Sí. Aprovecha este espacio para hacer un call to action, para llamar la atención. Es decir, por un botón de inicio una conversación. Estos espacios en blanco, o sea, si van a tener cosas, mete call to actions o, o indica qué es lo que va a haber ahí. Luis, la primera sensación que tengo es que es una app muy promocional. Realmente estás promocionando mucho la app, pero no me estás dando la usabilidad directamente, ¿vale? Párate un momento, mira este producto y di qué es lo que tiene que hacer la usuaria cuando entra como primer call to action y ponlo enorme y en colores y al resto quita la importancia. Que en el segundo slider que sale dice, demasiado lío con la app, revisa nuestra página con las preguntas más frecuentes tocando la pantalla. Aquí lo que ha pasado es que te has dado cuenta de que la Correcto. gente no se entera. Correcto. Pero la gente, o sea, que la gente no se entera no es hacer un FAQ. O sea, es decir, no, mi producto está de lujo y esto si no se entera es que son tontos. Entonces lo voy a explicar en un manual. Viene al manual, pero no, no es eso lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que hay un problema en el onboarding de usuarios, en la fase desde que descargan la app y empiezan a usarla hasta que la entienden. Exacto. Chato, y, ¿eh? Venga, chato. Venga, vamos a hablar con ¿No? alguna de los estas amigas, a las que se va a casar. Ah, bueno, pues mira, puedes hablar en una de tus salas. En una de tus salas, muy bien. ¡Crash! ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, ¡Crash! ¡Oh, <risa> Luis, eh... creo que estamos delante de un posible suspenso dentro de un poquito, ¿eh? Yo no estoy... No sé lo que opinas, pero yo me estoy poniendo muy nervioso. Eh, es más, Esta suspensa. Está suspensa, ¿vale? O sea, vamos a seguir un poquito más. Pero, pero, es que... pero espérate un momento chiquillo, no quiero suspenderla ya, un momento, va, vamos a esperar un momento hasta donde podemos Son llegar Son muchas cosas, tío, ya lo sé pero, vale, pero vamos, vamos a, vamos a llegar sí, sí, hasta el punto de bloqueo máximo, ¿vale? Vamos a intentar llegar hasta allí, mis alas, todas las alas Suspenso, bueno, creo que va a ser un suspenso directo, pero esto no significa nada porque es lo que tiene todos los productos Hay que pivotar, hay que ver, hay que revisar, ¿eh? hay que tomar el feedback de la gente que utiliza la aplicación y oye, a seguir progresando, ¿no? Totalmente de acuerdo, tío. O sea, además es que se trata de iterar constantemente. Lo que sí que podemos hacer es eh, darles unas recomendaciones de lo que haríamos nosotros si fuera nuestra app. Eso es. Y, y bueno, y tuviéramos bueno, estos pues problemas. Venga, pues vamos allá. Empezamos con el registro, ¿vale? Eh, trabajar un registro que sea mucho más rápido y que me muestre valor antes de registrarme. Del mismo modo que si es la primera vez que vengo a la aplicación, que no me aparezca la, la ventanita de login, sino la de registro como nuevo usuario. Uh -huh. Eso es importante. Cuando le da clic en aceptar, no me digáis que ahora me tenga que loguear, sino loguearme directamente. Creo que si haceros la pregunta, vosotros pues mismos, de si es posible lanzar ese chat sin necesidad de registraros al principio. Y en el momento que, queréis que o tengáis que crear una sala, pues pedirle el registro en ese momento que vean cómo funciona la dinámica de la aplicación y después ya le pedís el registro, por ejemplo. Hacer que, vuestro, que vuestra, vuestro onboarding sea la misma interfaz que va a haber cuando ya tenga mi interfaz cargada de interacciones y demás, simplificada, y ponerme un botón que sea el que tengo que hacer clic para iniciar todo esta, esta, este bucle. Si lo que tengo que hacer es conocer nuevas novias o lo que sea, ponerme un botón grande resaltado limpiando el resto de la interfaz para que yo haga clic ahí. Es decir, hacer que yo utilice la interfaz, un onboarding desde el producto. No me contéis historias con unas slides, que lo voy a saltar. No Exactamente. Si tenéis que explicar o ponerlo de las preguntas frecuentes, ¿eh? es, tienes problemas utilizando la aplicación, revisar cuáles son esas preguntas y darle respuesta pero directamente en la interfaz. En el producto, tío. Qué Exacto. buena, qué buena. Me ha encantado, tío. Estoy seguro que la aplicación tiene un montón de valor. Eh, nosotros no somos el target. Revisar eso, revisar esos pequeños detalles y seguramente el, el usuario entrará mucho más fluido, entenderá vuestra aplicación y empezará a utilizarla, que es lo que vosotros queréis, engancharle Exacto. directamente con el producto. Exacto, tío. Eh, ¿me, atrevo, me atrevo a... Hacer una, un pequeño, eh, creo que lo que ha pasado aquí en esta aplicación es que hay una persona que no es técnica, ha pagado por un desarrollo, entonces tiene este desarrollo y lo que ha hecho es intentar solucionarlo desde fuera. Uh -huh. ¿vale? no, no ha modificado este desarrollo, sino que tiene el desarrollo hecho, uh -huh. entonces, pero bueno, es simplemente una elucubración. Bueno, ¿no? sí, puede ser, o que tengas la idea tan clara, tan clara, tan clara, que no has escuchado alrededor eh, y tengas tu producto en la cabeza y no hayas sido capaz de integrar lo, lo que te ha dado el feedback de fuera. Así que escucha, abre los ojos, abre los oídos, todo, escucha bien y, y Pregunta, pregunta mucho a tu usuario. Y cuando hagas una iteración, encantados, tío, de volver a dar un repaso, ¿vale? Hombre, la próxima semana. nosotros. Seguro. Chicos, no? <risas> muchas gracias. Nos vamos en la Oye, siguiente review de la app. Eso es. Creo Como que siempre. Con este feedback ha estado Exacto, bastante bien y te puede servir para empezar a, a trabajar. Comentar, con la aplicación. O sea, poner aquí en los en los, en los, en los eh, comentarios eso si queréis que os hagamos una review. Decirnos cuál es. Poner vuestros comentarios sobre la aplicación también o cosas que podáis aportar. Y nada más. Y nos sí, vemos bien. en el próximo episodio, ¿eh? Venga.